Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar anhelos de caricia, de besos y ternura de todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes serenos como un lago en cuyas quietas aguas un día miraré, no saben la tristeza que mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. Anhelos y caricias de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar, Anhelos y caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabrían brindar. Aquellos ojos verdes, aquellos ojos verdes, mmm, no los puedo olvidar. Aquellos ojos verdes, uh, están en mi memoria, están en mi memoria, no los puedo olvidar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día miraré, no saben las tristezas en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos y caricias de besos y ternuras de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día miraré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré, que yo nunca olvidaré.